Bueno, tire la caja, este video tiene que ser cortico Este video tiene que ser Express, tiene que ser Lo que jamás hemos hecho Y es ir al maldito grano Bueno, venga las, ¿Dónde están las tijeras industriales? No, esas no las tiren No, no, no, no, me venga no me vaya, no me vaya a sacar un ojo Gracias bueno muchachos, el día de hoy tenemos un par de memorias de la línea profesional de Lexar Estas son las Lexar Professional, esta es la versión de 64 GB Entonces, a medida que voy cortando, les voy contando un poquito sobre estas memorias Estas memorias están hechas para que lean a 250 MB por segundo Según el paquete dice que lea 120 MB por segundo Pero realmente el b 60 es el que nos confirma de que la velocidad mínima eh, de, de esta memoria para escritura es de 60 megabytes por segundo porque recuerden que es muy diferente leer a escribir, entonces aquí podemos echarle un vistazo a la memoria, de hecho es bastante bonita Alexa, el 64 gigas y por el respaldo, si ¿sí ven que tienen los, los pines de la tarjeta SD normales y tiene unos pines extra, bueno pues esos pines extra es lo que le da lo que hace capaz que esta memoria pueda andar a velocidades tan absurdas, es la que le da la potestad de decir, venga mire yo escribo a 120 megas por segundo y el mínimo, la base va a ser de 60. Y es también lo que le permite eh, que pueda leerse a velocidades también tan altas. ¿Cuál es el único dilema? Que no todos los dispositivos están hechos para soportar este tipo de memorias, porque no todos tienen los pines extra para... Eh, poder aprovechar las características que pueden ofrecer estas memorias profesionales En este caso la analogía es tan sencilla como cuando tienes USB 3.0 y USB 2.0 Usted no puede conectar una memoria USB 3.0 en un puerto de USB 2.0 Porque aunque le funcione no se va a aprovechar a su máximo potencial Asimismo es con este tipo de memorias O viceversa, si conecta a un, una USB 2.0 a un puerto 3.0 Hay pines que se, que se están eh, que, que se están subutilizando, porque no se pueden aprovechar al máximo de las, de las características que pueden ofrecerse. Naturalmente esta es una memoria clase 10, de hecho no hay mucho más por comentar, es solidísima, estas están hechas para durar, diferentes a las memorias micro SD, que son las que se usan habitualmente con adaptadores para SD, en muchas eh, cámaras digitales o videocámaras, eh, estas cámaras cuentan es con la ventaja de que son dedicadísimas. Hemos tenido últimamente un problema con las memorias micro SD con esos adaptadores y es que los adaptadores se empiezan a dañar y aparte por la naturaleza de las micro SD tienden a perderse muy fácil. Entonces por eso es que ha sido necesario conseguirnos unos bebés de estos. Es que son, a, es que son hasta bonitos, mire. O sea, son todos vistosos, todos como, como lujosos. O sea, da gusto. Uno mete esto en una cámara y da gusto. Bueno, vamos a hacer unas pruebas con mi cámara. Esta es una Sony Alpha A5100, es una cámara muy bonita, el lente no es el kit lens, no es el lente original De hecho me tocó comprar el otro lente porque el original me lo tiré Entonces se la voy a insertar Y con suerte debería encender Listo, 64 gigas, casi 3 horas de grabación a XAVC, a 60 fotogramas por segundo, a 50 megabits por segundo Resulta que hay una vaina muy interesante y es que esta cámara tiene el modo ráfaga el modo ráfaga de la Alfa 5100 hasta dónde llega Llega hasta 11 fotos por segundo Tenemos una Nikon que captura Creo que es hasta 14 fotos por segundo También podemos hacer una prueba con esa Pero de momento pues esta es la cámara Que tengo a la mano y, y, y es la que vamos a utilizar para ello Entonces lo que voy a hacer es configurarla A la ráfaga rápida Si sí, me traigo el, el coso para acá De hecho acá se puede escuchar Ahí se escucha la ráfaga Voy a poner la, la pantallita así Para que ustedes vean y voy a poner la ráfaga la para ver cuánto dura en ráfaga. Esto es para probar las velocidades de escritura. Recordemos que las estamos tomando en RAW y en JPG a una calidad alta. O sea que por cada RAW que genera, tiene que generar un JPG a calidad fina que pesa más o menos 6 MB en JPG. Y el RAW queda pesando como 25 a 30 MB dependiendo de la cantidad de información. Entonces vamos a hacer la prueba y ustedes me dirán qué tal. Bueno, creo que es más cuestión de la cámara que, que de la memoria. Vamos a probarla con la Nikon. La va a apagar, la va a probar con la Nikon. A ver que, a ver si ahí te brota alguna diferencia. Bueno, acá en mis manos tengo una Nikon D750. Con esta cámara vamos a hacer la otra prueba. Vamos a intentar hacer otra ráfaga. Vamos a meter la memoria. Ahí la está leyendo. La va a mantener pulsada y vamos a ver hasta dónde nos llega la ráfaga. Nikon sufre un poquito más con el tema de las ráfagas, de eso me he dado cuenta. Me sacó 20 fotos. Entonces, observaciones de cositas de las que me acabo de dar cuenta. Esta memoria no es para cualquiera. Esta memoria es para usarla en casos en donde se pueda explotar de verdad. Tengo que aclarar también de que son equipos algo antiguos, pero esta memoria está hecha para durar. Y de que es buena, es buenísima. Entonces, eh, si su preocupación es corrupción de los datos o algo por el estilo, mire ese va a ser el menú donde sus problemas bueno si vamos a hablar de temas de escritura simplemente es conectarla al computador y ver cuánto demora copiándonos lo que tenemos dentro de la memoria entonces vamos a abrirla tenemos la carpeta de sim en donde está la de la 750 las fotos de la ráfaga de la 750 y las fotos de la ráfaga de la 5100 entonces lo que vamos a hacer es coger mi carpeta de sim la vamos a copiar a mi disco duro que es un ssd y le damos a pegar y vamos a ver cuál es la lectura promedio bueno, es muy curioso porque me está copiando a máximo 80 megas por segundo. Y aunque es una velocidad bastante rápida, no es la que me está apareciendo en la caja. Entonces, en conclusión, no es necesariamente la culpa del Exar o que te estén mintiendo con la información que te están dando en la caja. Simplemente, y vuelvo y reitero, es que a veces lo que uno tiene no termina de aprovechar al máximo las capacidades de estas, de estas memorias. ¿Fue una compra innecesaria? Sí, un poquito, porque de hecho no las estoy aprovechando al máximo, pero aún así eso no le quita que van a ser súper durables. ¿Sí necesitamos? De Entonces pues cámara. nada, esa... Ah? Detrás de cámaras. No jodas. Entonces pues nada, esas fueron las memorias de la línea profesional de Lexar, estas son la serie Silver, la serie de Plata, y pues espero que les haya grabado muchísimo, espero que algún día... Le puedan sacar también el provecho que no pude yo Y recuerden, acá no somos expertos Simplemente apasionados por lo que nos gusta Nos vemos